¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Jayo Urbano. Hoy juntamente con América Mágica acompáñenos a rememorar el ajayo de la ciudad. Dicen que Diego de Ortiz. Tito Yupanqui, lo que hacían era pues hacerle, ofrecerle misas a la Virgen para lograr convencer, o para que la Virgen o las dotes divinas le diera pues talento a Tito Yupanqui. Las malas lenguas dicen que además de las misas, lo que hacían también era hacerle mesas, es decir, guajas, ofrendas. Entonces, había misas y mesas para la Virgen. Al cabo de los años, Tito Yupanqui esculpió una imagen, una imagen que a Diego de Ortiz y al mismo Tito Yupanqui le supusieron que estaba bellísima y era la exacta y esa la llevaron a las autoridades de Charcas ahí en Sucre, en lo que es el Sucre y entonces ahí los curas dijeron ¡Sí! ¡Es esta! ¡Esta es la Virgen! ¡Esta es la imagen! ¡Bravo! y se vinieron hasta La Paz porque faltaban detalles y por qué les cuento esta historia aquí porque llegó precisamente Tito Yupanqui a la iglesia de San Francisco ¿Sí? y aquí encontró al maestro Vargas que estaba realizando los trabajos, de revocado el pan de oro del altar y fue Vargas quien lo contrató, digamos con quien se alió, y le convenció para que hiciera el brocado de pan de oro en la imagen de la Virgen y si ustedes no me creen, yo les digo que pueden visitar después, no hoy día después, otro día el museo de, la, de San Francisco y ahí está, el abierto Tito Tito ¿no? hasta el día de hoy, con sus instrumentos, sus herramientas, sus muebles y ahí está, ¿no? porque se quedó buenos meses trabajando, finalmente llevaron la escultura hasta Copacabana y ahí lo recibieron con bombos y platillos, y recién hace poco, hace 100 años, en 1925, cuando se celebró el centenario de nuestra patria de Bolivia, nombraron el primero de agosto del 25, 1925, como la patrona, la patrona de Bolivia, a la Virgen de Copacabana. Fue tanta la fama de Tito Yupanqui que luego llegaron encomiendas y le dijeron, por favor, los de Tucumán en Argentina, esculpió la imagen de la Virgen de Tucumán. Luego llegaron los de Pucarani, que queda aquí cerquita, esculpió a la Virgen de Pucarani del Perú por lo menos tres pueblos y así se puso de fama y fortuna. Si hubiera sido tiktoker, uh -huh, hubiera tenido miles de seguidores el compañero Pero bueno, eran otros tiempos Y esta es la historia de Don Tito Yupan Muchas gracias, y así empezamos el recorrido Muy bien, y empezamos y hacemos nuestro segundo punto ¿Qué? Yo les he traído mesita, les voy a explicar. ¿Cuántos saben ustedes de las bueno. mesitas, ya? Pero, pero, pero, pero. A ver. Ahí Ahí. Yo uso. Ya, muy bien. Esta es la mesita de la Pachamama. Es una mesita de colores, ¿ya? Entonces, la mesita de la Pachamama tiene coa. Sí, sí, ¿Qué es lo más importante cuando uno hace la mesita? Lo más importante, caballero, señora, señorita. van a disculpar. Lo más importante es la fe. Uno quiere hacerse para su auto, cerca del autito. Ahora, así como la pachita se está comiendo, también usted se tiene que preparar comidita, para comerse así, junto con la pacha, ¿Ya? Entonces, ponemos ahí, aquí está la grasita de la llama, ¿ve? Están el pan de oro, pan de plata, también están su, sus misturitas para la pachita. Y aquí está su llamita, algunos ponen suyo, ahora quiero enseñarles, suyo no quiere decir ofrenda, suyo es aborto de una llamita, la muerto de su mamá, lo que quiere decir ofrenda es la guaja, para la pacha lo que hacemos es guacharle, ofrendarle, darle a la pacha, ¿ya? En el mes de agosto todo el día, todos los días se pueden hacer tres pero en el año no, hay días específicos para la pacha, días para el condor mamán, días para las almas, días para las cosas tenebrosas, porque hay gente mala que te quiere hacer maldad, eso también hay. Ofrenda ¿Eso acaso lo sabes? Sé, sí, pues, joven el Laica el es, ¿qué quien... es? Yo sé, pues, por eso también me hago No sé, yo sí, hace sé más que eso. A ver, ¿por qué sabes, pues? A ver, ¿yo le, ¿le puedo contar? A ver, a ver, contale algo, pues? ¡Ay! ¡Ay! Dice, pues, que en el altiplano hay gente que tiene harto poder están los colines que ellos te curan, dice, con hierbitas, ¿no? con medicina natural. Por eso, otros son pues los yatiris, ¿Sabes? como la señora yatiris, de vez en creo que sea normal. Así, ¿Ah, yatiris, que hacen ofrenda a la tierra, a la pachita, a, las, a, las, a los cachilas, les ofrenda. Eso. Después lo que está hablando la señora, es pues los oscuros, los laicas. Laica significa brujo, ¿no? los grupos. Ellos pues hacen tratos con los seres de la tierra Y pueden hacer que hasta la gente se muera Pero cuando alguien va a un laica Lo que hace es pues mitad, mitades Tu vida o su vida No es lo más gratis Algo siempre te quita Pero lo que no saben seguro A ver, señor, ustedes tal saben Que encima de los laicas, de los brujos, de los yatiris de los coñines hay pues uno de especial el chamacani ¿han escuchado eso? Ay, no. no, no les cuentes eso ¿cómo no? ¿Cómo el chamacani no, igual el, el, el chamacani hace pues, puede deshacer los hechizos de los brujos, porque el chamacani tiene tanto poder que incluso al ajayo de la montaña de los achachiras, le hace llegar y habla con él o cuando la gente es mala o algo, incluso el alma de la persona le saca y hace que vengan en la noche y que confiese lo que en vida nunca confesado. Y hace eso, porque dicen pues que hay una tipo de fuerza, las colirias, los colí, los yad, los, los, los, los quienes tienen esa potestad para llamarlos el ajayo de todo, porque en este mundo, todo, todo, todo, tiene un ajayo. Así, sí, señores. No, más bien terminaré yo de no sé, <risa> los cuento, ¿no? no me hace terminar a ver. Ya como les iba diciendo, Ay, no van a ir de ¿no? Aquí sobre esto van a poner al colchito, se van a poner su vinito ya. Y después esto hay que cerrarlo biencito van a poner su maderita biencito, miren, pero se, se lo he preparado para un joven Manuel. Y luego aquí en un taricito se pueden guardar, mientras tanto ya se están preparando su, sus maderitas o directamente lo ponen a la maderita, solito se tiene que comer, no tienen que salir mirando como come la pacha, la pacha sola tiene que comer. Se pueden entrar adentro cada tanto Otros me dicen con palito le hacen para que rápido ardan. No es así. La parte tiene que comer siempre. Y una vez terminado, la ceniza también sabe su cuerpo. sabe su destino. Hace mucho mucho tiempo llegaron a este pueblo los colonizadores, los españoles. Dile que eran tiempos terribles porque habían invadido lugares santos, lugares sagrados para la gente desde entonces. Uno de esos lugares estaba en el lago. Era un lugar de los índices. Uno, que era como el sacerdote como la mauta, se llamaba Hanachuima. Hanachuima quiere decir en Aymara corazón brillante. Hanachuima Dice que había agarrado todas las riquezas que tenía ahí en ese santuario, lo había metido así en su aguayito, se lo había cargado para guardarlo, porque era la ofrenda para el dios Inti. Pero había llegado, dice, a un cerro, alto el cerro, a la orilla del lago. Y justo ese momento, unos, unos, unas horas después, llegaron los invasores tanto era la desolación, la gente escapaba a todos lados, imagínense, iban a ser sometidos. Y así, casi en el exilio Canachuma vio que ya venían los colonizados, ya venían esos invasores botando fuego con sus armas, vestidos de hierro, montados en caballos que no conocían en ese tiempo la gente. Entonces, ¿qué había hecho Canachulma? Había dicho, voy a guardar las cosas del Tata Inti, lo voy a botar allá al lago, lo voy a meter allá adentro. Y cuando han llegado, lo han flagelado, lo han pegado, lo han torturado, dicen. Pero Canachulma nunca dijo dónde estaban esos tesoros. Ya hasta ahora dicen que a veces alumbra dentro del lago. Canachulma, sí, todo pegado, abandonado casi en la muerte. Dije que estaba botado y habían venido unos que estaban escapando también, que lo conocían, unos indígenas. Habían venido y lo habían visto botado, dicen. Le habían dicho, Canachuma ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Sin ni Dios íntimo nos escucha. Entonces el Canachuma en su corazón había pedido esa noche... Tata Inti, liberanos de esta invasión, por favor, liberanos de estos malditos que nos están queriendo matar. El dios Inti le había hablado, le había dicho, tu dios, el dios de ellos incluso es más poderoso que yo, hasta yo me voy a tener que esconder. Yo te puedo conceder algo, Canachulma, porque tú has sido bien cuidadoso con mis cosas, has sido fiel. Entonces el esa noche me ha pedido que les dé una hojita, un paliativo para su dolor. Y esa noche, el Tata Inti lo hizo caminar a la vereda del cerro. Le mostró un arbusto chiquitito con hojitas ovaladas, hojitas verdes, la hojita de coca. Le había dicho, van a quitar con cuidadito la hojita de coca, van a secar y van a comer. Cuando estén tristes, Van a comer, van a mascar coquita y se les va a quitar la pena. Cuando tengan largos caminos por recorrer, la hojita de coca les va a hacer más rápido el camino. Con todos los sacrificios que van a tener ahora de ahora en adelante, la hojita de coca les va a hacer sentir un poquito de alegría, un poquito de alegría les va a curar el dolor de cabeza, el dolor de estómago. Cuando tengan hambre se van a sentir saciados, se van a tener fuerzas. ¿no? Este es mi regalo para ustedes. Pero para los extranjeros, va a ser Para otros va a ser malo. Para nosotros no, porque ese es nuestro pueblo. Y ahí murió Canachuma, ahí mismo fue enterrado. La gente lloraba, dice su muerte. Pero agrancaron estas hojitas de coca y empezaron a mascar. Y sintieron la. Riqueza. Desde entonces nosotros también estamos en esta sagrada. Estás viendo a Jay Urbano. Continúas viendo a Jay Urbano. Y aquí resulta que había un personaje famoso. La llanta baja ¿Han escuchado hablar de la llanta baja? Sí Ah, no, la llanta baja pues era una cholita De las primeras panaderas expertas en hacer las masitas de miniaturas Alicia, la llanta baja La cosa que esta señora, doña Alicia, pues tenía su puestito Aquí sí, a sus puestitos de los panaderos Eran varios, ¿sabes? Varios, ¿eh? Y resulta que esta llanta baja, de la noche a la mañana, apareció vendiendo. La gente ha empezó a hacer milas de una cuadra para comprarle masitas. sus colegas se acercaban así como para probar qué, qué le habían vendido a sus masitas, porque es que la gente había empezado a llenar su puesto y a comprar y comprarle. Y todos decían, no, parece la misma masa de todas no es sí la misma no tiene nada de extraordinario pero la señora de la llanta baja vendía y vendía comprame pues caserito caserito comprame caserita caserito con vean miren yo bien me está yendo mis joyas les gusta les gusta lindo es qué lindo yo vendo pues aquí tienen que venir casera casero caserito Bien, yo estoy vendiendo? Harta gente me ayuda Harta gente ya tengo mis ayudantes Es que yo pues también soy Qué guapita soy ¿Sí? más estoy, ¿no ve? ¿Sí? Pero van a venir ya a mi puesto ¿Van a venir ya? No me perjudico me Pero así era pues Todo lo que ganaba, así, miren Mantinita Esta de lujo Oye Mira, anillos en cada dedo Dicen que hasta tenía dos anillos en cada dedo Hasta anillos en los dedos de los pies A mí me gusta mostrar a mí Ay, no nos muestres, nos vas a dormir Mire ¿no? ¿Sí? <risa> ya? Ya, así ah, la llanta baja vendía y tenía joyas La mantilla dice que su ropa era así de vicuña ¿Cuánto cuesta una mantilla de vicuña? No, Un tres, cinco, diez mil dólares puede pasarle Facilito, facilito, ¿Facilito? Sombrero borsalino traído desde Italia Original Así la llanta baja se hacía Y todos, ¿qué ¿no? ¿De cómo? ¿Vendiendo y todo? Normal Dicen que 10 años había estado vendiendo pa, pa, pa, pa, fuerte. Dicen Que como así se apareció de repente vendiendo Así De repente Desapareció Desapareció Sus colegas al principio se extrañaron un poco y luego mucho. No tenía familia, entonces fueron rápidamente a su casa, tuvieron que deschapar allí, volar el candado, entraron y estaban sus ropas normales, sus cosas normales, sus joyas, todo y sus grandes atuendos estaban ahí, puestitos, bonitos. Qué raro y no había señal de un Dicen los vecinos del Pedregal que vieron una sombra, la sombra de una chola que cojeaba, perderse en la muela del diablo. Y es que dice que la llanta baja, doña Alicia, había hecho un pacto con el mismísimo diablo. Diez años de fama y fortuna a cambio de su cuerpo y su alma. ¿Será verdad, mentira o chisme? Vayuno uno a saber? Esta zona tan bonita, este mirador, también ha tenido, se acordarán ustedes sus desgracias, ¿no? El 2011 ha sido, ¿se acuerdan qué ha pasado ese esa fecha? El mega deslizamiento. No, el mega deslizamiento, el 2011, en febrero, 26, 27 ha sido, de febrero, ¿no? ¿Qué cuentan las historias? Dicen... Cuentan que cuentan que en la zona de Calliapa, un mes, unos meses antes, había habido fiesta en junio, la fiesta de callapa Una fiesta, su fiesta, ¿no? Patronada la fiesta del bar. Dicen que en esa fiesta había acudido de invitada una cholita. Una cholita con cara de serpiente. Dice. O sea, así decían porque era su rostro así, como con escamas, tenía manchas, ¿no? Entonces la gente dice decía cara de serpiente solita se había aparecido y eso era raro porque generalmente en pareja o en grupo se van ¿no ve? a estas fiestas la cholita solita se había aparecido y dice que nadie, casi nadie quería hablarle, ¿no? casi nadie le quería invitar a bailar y pasaba la fiesta, pasaba la fiesta y ahí la cervecita, cervecita pero nadie le invitaba a bailar, nadie le hablaba la cholita, ay, al final renegando, se había agarrado, dice, a tres, las dos cholitas, y les había invitado cerveza, la había sacado de la fiesta, se había ido a una quinta, ¿no ve? Y Callapas, no sé si conocen Callapas, medio pueblito todavía. Pueblito de conoba Callapaz, su placita, la capillita, pueblito, bonito es pueblito, parece que uno se fuera a otro lugar. Y ahí se había ido a una quinta, ¿no? Les había invitado a las dos cholitas, sus nuevas amigas, les había invitado cervecitas, otras cosas. Habían pasado las horas. Y esta cholita con cara de serpiente se había dormido. Así, por la bebida. Dicen que al despertar y era de noche. Se había fijado, sus amigas ya no estaban, sus amigas ocasionales. Se habían ido. ¿Cómo me voy a ir ahora a mi zona, a mi casa? Había salido de la quinta, ya estaban cerrando todo. Dice que había salido, toda la vez se había acabado. Oscuro. Mirá la parada del minibús. No había minibús. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ya había dicho, alojeme pues a La de la quinta. No, no, yo no, yo no voy a alojar, estoy cerrando, estoy cerrando. ¡Tran! le voy a cerrar la puerta. La Cholita, preocupada, no voy a dormir así en la calle. Había empezado a golpear las puertas de las casas. Alojame, señores, ven a la fiesta, alojame. No te conozco. Otra le había dicho, vea, eres, ¿cómo te voy a alojar? Desmancha, vea, no te conozco, no te voy a alojar, no. Y la Cholita dice que en eso su desesperación. Les había maldicido les había dicho, así como yo estoy sufriendo por encontrar una casa, así igualito van a sufrir ustedes, así va a ser. Me están escuchando. Han pasado los meses, seis, siete meses, y en febrero toda esa zona de calle pasaba bajados. ¿Se bajado, ¿no? ¿Te acordarán ustedes? Siete zonas se han bajado, siete barrios. Aquí mismo, esto, ahí atrás, o se ha caído, ¿no? Milagrosamente, por fortuna, ¿qué será? No ha muerto ni un perrito, nadie, ni una persona. Casi como cámara límite así, ¿no? Pero así por la Catarina, ¿no? Por esa zona, la Catarina, fuertes aquí. Bien fuerte. Abuelita, abuelita. Ay, ay. saben. Nos, Hola, le, damos leer, poquita, nos le, damos le damos la coquita para todos. la pues, a ver, nos acercaremos. Vamos. Vamos. Vamos. Así como ha de joven, este lugar es Huaca. ¿Y qué significa Huaca? Quiere decir un lugar con espíritu propio. Hay lugares así altos donde le ha llegado, dice, el rayo. Por eso se convierten en Huacas. Cuando uno llega a una huaca como esta, puede pedir su deseo y se va a hacer realidad, dice. La huaca también te puede maldecir. Uno si se cae aquí, realmente se enferma. Por aquí hay que un poquito de tierra cuando uno se asusta. La huaca es un lugar sagrado. No es fácil de pisar una tierra como esta. Aquí en la paz tenemos varias huacas, varios lugares sagrados que uno piensa que está yendo ahí, como por ejemplo la muela del diablo, van a jugar, se alzan algo, eso luego se llevan la maldición. ¿Ya? Eso es lo que están viendo, esta es la réplica del templete semisubterráneo de Tihuanaco. ¿no? Y este monolito que vemos aquí, es la réplica del monolito Pachamama o Benex, ¿no ve? Bene, sí, pero esta es la réplica, porque el original, oh, Con el original, hartas cosas pasaban, ¿no ve, abuelita? A yo les voy a contar, pues... Dice que cuando había sido traído de Tihuanacú, ha sido en 1932, cuando se lo ha traído, dice, cuando lo han visto al monolito, lo han descubierto, había caído una granizada tremenda, tan tremenda, que había inundado el lago, el lago se había salido ya a huaqui. Y dicen que la gente decía, el monolito no se quiere ir, pero igual lo habían traído aquí. Ha llegado y justo ese año ha empezado, ¿qué a ver? La guerra del Chaco. Como un presagio de cosas terribles que iban a pasar. Entonces, lo traen al monolito, pero no aquí, sino en el prado. Habían tumbado unos árboles grandes para traerlo al monolito. Pero el monolito era pues mal visto por la gente. Había gente, había recibido disparos el monolito dice que le botaban basura. El monolito a veces estaba triste. La gente de Tiwanaku, porque yo he ido hasta allá a recopilar esta historia, cuentan, dice, que venían pues aquí, se despedían de su monolito. Monolito, nos vamos a ver hermano, nos vamos a ver Gilata. Y dice que el monolito para ellos se daba la vuelta y les miraba. Dice Doña Gloria, que es de allá, de Tiwanaku, del Cabeza de Puma, ella cuenta, dice... Harto hemos luchado para que el 2002 el monolito sea devuelto allá a Tihuanaco ¿Pero qué había pasado? Dice que ella se había soñado Se había soñado con el monolito diciéndole Hermana, voy a volver, voy a volver a Tihuanaco Pero voy a volver sobre un camino de oro, de plata Mire que para entonces no había pues la vía grande, asfaltada Dice que había dado ese deseo, ese presagio del monolito Y le dicho, voy a volver Pero el monolito era celoso qué ha pasado un 2002, un febrero Él se ha ido en marzo, un febrero del 2002 Cayó una granizada terrible en la ciudad Ha arrasado todo por su paso Y eso fue la despedida del monolito En el mes de marzo el monolito se estaba yendo hacia su pueblo Dice que la gente por primera vez Hacía por sus danzas frente al monolito Adoraban a la Pachamama Le pedían que se vaya con bien Gente aquí se paraba con banderas blancas Con flores para despedir al monolito Como se merecía Pero el monolito era celoso Cuando ha llegado al pueblo Dice doña Gloria Han venido las autoridades Han venido el, el este tal El presidente del de cultos pero el monolito quería ser recibido solo por su gente. El día que estaba llegando ha caído otra vez la granizada. Para las 3 de la tarde no había nadie, dice, en el pueblo, solo la gente que vivía del pueblo. Cuenta, doña, doña Gloria, que el monolito estaba ahí parado y ahí estaba el lugar donde iba a ser su último descanso del monolito, ¿no? que no sé si han visto, es el museo de Yo ¿no? dice que estaba allá afuera el monolito así parado, hermoso, inmenso, lindo el monolito feliz de estar en su tierra tres personas entre diez habían decidido pasarle Saumerio, dice ella no le hemos pasado Saumerio y a uno de los hombres se le ha caído el Saumerio al piso nos hemos asustado ¿no? ha salido el cuidador, dice, del, del museo y se ha dicho gracias Gracias por traerme otra vez a mi, a mi lugar, donde yo voy a estar, donde yo tenía que estar, hermano. Y ella dice, el monolito nos ha hablado. El monolito nos ha dicho, porque había un tiempo, quiero decirles, un tiempo en que las abuelas nos contaban que las piedras hablaban. Los cerros eran gente. Los animales se convertían, el zorro tenía su sombrerito. Había... Había épocas hermosas en las que la Pachita también caminaba, pero esas son otras historias. Punto final a la entrega de hoy. Este fue tu programa. ¡Ajá, hermano!